¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mua! ¡Ay! ¿es que bien? estoy genial! Aunque hace calor, no. vea el calor que tengo. Vamos a hacer un ejercicio de relajación. Primero, para entrar en el en relax. ¿Vale? Un momento. Concentración. Después de todo este rollo, hoy toca el especial ¡Atención! ¡Cien! Suscriptores, toca Y tengo 100 personas Me están viendo la misma haciendo el tonto ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Hasta dónde hemos llegado! Bueno, yo ya he cumplido Ah, ya me he presentado Ya, según el video. No Y contenta y todo esto Vamos a hacer preguntas y respuestas ¡Y respuestas y... Espérate. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! Esto sí es el lo no esperado. Que tengo un paquete. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! mira. Estoy temblando te lo juro, Estoy súper nerviosa. YouTube. Ahora te lo enseño. YouTube. Botón por cien por... Pero estoy muy Por... ¿Por? Enhorabuena, si que así Y una caneta sonriente y un corazón ¿Qué es esto? Pero no lo daban a los... No, no, lo iba a abrir ahora Pero lo voy a abrir más tarde Voy a intentar esperarme dentro de un rato Y lo voy a dejar aquí ¿Y? No, lo voy a dejar ahí, ¿vale? No. <risa> ¡Es super gracioso! Vamos a hacer primero preguntas y respuestas En un rato lo voy a abrir vale, No te adelantes, a mí, que te estoy viendo Que estás haciendo así con... No, ¿eh? No, que te he hecho? ahí ¿Qué? fuera ¡Cuidado! ¡Ule! ¡Ule! ¡Soy una mamada! Preguntas que pedí un montón de tiempo, ¿sabes? Porque ya que me quería preparar el, el 100 suscriptores que por... Quería que se fuera especial. Especial porque esto es... No sé cuánto tipo de minutos en el vídeo y todavía no... <risa> es que actualmente ahora somos 99. Falta uno. ¡Uno! ¡Oh, ¡No puedo esperarme! ¡No puedo esperar a que lleguemos al 100 porque me pongo más nerviosa Y Yo me Yo en el tiempo y digo... ¡Hemos llegado! Y punto. Vamos a responder a las preguntas. Seguramente no lo veas, pero te haré un zoom. Y si no lo ves, pues te aguantas, ¿vale? Te aguantas. Voy a responder preguntas de Hayatnb y KBros. O sea, una K-Bros barra baja QV. Un saludo para vosotros dos y muchas gracias por vuestras preguntas. Empezamos por... Eh, ¿Qué prefiero? ¿Blanco o negro? Pues mira, para decoraciones en la casa... O en plan estanterías, cosas de esas Prefiero el blanco, la verdad Prefiero que sea la pared blanca Que sea más blanco que negro Sinceramente me da igual, ¿sabes? Pero si es para decorar un piso y todo Prefiero más el blanco que el negro Déjame tú en los comentarios qué prefieres Blanco o negro eh, Gatos o perro Me da igual, calor o frío También me da igual Tengo tu cerrado Tengo la luz esta que da un calor que flipas si Estoy aquí nervioso No puede ser que... por que... En... En... Bueno, espero espero que se haya grabado todo esto y que no haya hecho el tonto aquí porque quedan una raya de batería, ¿sabes? Estoy así porque creo que no se ha grabado el vídeo He estado media hora haciendo el tonto Y creo que se ha cortado por la mitad Es que he visto la grabación, pone 12 minutos Y aquí el móvil, la grabación de audio Son 25 minutos O sea, 15 minutos no han sido grabados Y estaba ahí haciendo el tonto sin hacer nada Y aquí esto no puede ser Todo lo que he hecho ha sido En esos últimos minutos he abierto esto eh, están aquí las preguntas. Yo qué sé, las cosas de la vida. Eh, si me teñiría el pelo por mil euros, pues no. Eh, ¿Harías algún vídeo de retos? Pues no, porque no quiero desperdiciar ni comida. No me quiero manchar tampoco ni yo ni el piso ni nada. Y tampoco tengo con quién hacerlos, así que paso. Y como fue la cuarentena, pues ahí va, ahí ha ido. ¿Cuándo juegos con Shops? de cabros barra baja qv pues no lo sé cuanto se pueda y espero que esto se haya agradado también porque si no aquí el tonto así que nada espero que te haya gustado si eso ideas sí, le das un buen like suscríbete para más vídeos como este y activa la campanita para que el total que si nuevo vídeo comparto que se ha ayudado bastante déjame la cajita de comentarios ahora que somos más qué te ha parecido este especial vale y este botoncito, estoy mirando la cita ahí. ¿Qué te ha parecido este botoncito tan bonito? ¿Eh? ¿Ah? Esto lo que he podido, ¿eh? Esto lo voy a colocar por aquí, por algún lado. Tengo que lo ¿eh? Y que se ha llegado todo. Pues si no, estamos aquí haciendo el tonto y abierto aquí a loco y lo tendré que volver a envolver. Bueno, eso. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, adiós! ¡Qué calor! ¡Qué emoción! ¡Qué todo! ¡Uh! Pero que se haya llegado todo. 13